Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como todos los viernes, ahora en un nuevo horario de 4 a 30, 5:30 de la tarde, o más o menos en ese periodo. De repente, cuando estamos muy ocupados y tenemos poco tiempo para estar eh, en el programa, pues lo hacemos de media hora, a veces 45 minutos, 50, pero bueno, la idea es iniciar. 4.30 de la tarde, hora de Ciudad de México, 3.30 de la tarde, hora de Sinaloa, y lo digo porque, bueno, ya saben, como tenemos una conductora que está en Campus Sinaloa y que, bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar porque traía unos síntomas ahí de resfriado con temperaturas, escalofríos, dolor de cabeza, entonces, o es resfriado o es COVID, entonces, este eh, mejor la dejamos descansar, ¿verdad, Ayola, para que se recupere? Y le mandamos un cordial saludo. Al igual que a Brandon, nuestro nuevo productor, este, que es el que nos edita y nos hace el programa para que pueda salir a través de nuestras redes de Conciencia Tech. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Excelente eh, tarde. Pues muy bien, muchas gracias. Contento, eh, digo, eh, obviamente extrañando a, a, a Yoli y deseando que se recupere lo más pronto posible. Eh, sin embargo, pues, este, eh, muy contento de estar aquí conversando contigo nuevamente, replanteando algunas preguntas, pensando, pensamientos, y también, pues, agradecido con Brandon, como mencionabas, por el tema de la producción, para que, pues, esto pueda, pueda transmitirse. Entonces, pues, vamos a, a darle, David. Sí, todos nuestros productores son estudiantes del área de eh, comunicación, producción musical, entonces, son pues temporales, ¿verdad? Pero le ponen un montón de ganas y le eh, echan mucha producción a nuestro, bueno, mucha producción para nosotros, ¿verdad? A lo mejor para ellos es una producción sencilla, pero para nosotros es una producción bastante compleja, nosotros que no estamos metidos en ese mundo, ¿no? Y eso es gracias también a nuestra directora de carrera de comunicación, Ángeles, que también le mandamos un cordial saludo, ya que estamos hablando aquí de saludos antes de iniciar con el tema, que precisamente lo propuso Yola y que eh, Raúl también eh, habló de esto y que creo que es muy interesante cómo es, cómo enfrentamos la incertidumbre. Y para ponerte en contexto, eh, ¿Cómo sientes la incertidumbre? Yo podría decir, ¿cómo sientes la incertidumbre? Yo normalmente cuando me siento incierto, pues tengo palpitaciones aceleradas, una respiración así profunda como un pequeño vacío. O sea, la incertidumbre la relaciono mucho con los nervios, yo en mi caso, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque la fisiología en mi cuerpo hace que me sienta yo de esa manera. ¿tú cómo enfrentas o cómo sientes la incertidumbre antes de, de decir cómo la enfrentamos, verdad? Pues parecido a lo que tú mencionas, David, eh, pues esa de, como nerviosismo lo podría traducir de esa manera, ¿no? este, el que el estar contemplando a lo mejor qué es la, cuáles son las infinitas posibilidades que podrían ocurrir y creo que muchas veces, no sé, la digo, ese es en mi caso, eh, creo que más que la incertidumbre en sí es el de repente creerme pensamientos de lo que podría pasar que no sería favorable para mí. O sea, te digo, porque si analizo bien, o sea, ahora que lo estoy pensando, el experimentar la incertidumbre no me, no me genera realmente el nerviosismo. Es como el, híjole, yo quisiera lograr esto, pero podría pasar este escenario que no, que no sería el conveniente o que por lo menos a mí no me agradaría. Y entonces ahí es donde siento el nerviosismo, pero en realidad cuando puedo lograr estar este, tal cual presente en la incertidumbre, creo que no, no, no lo siento. O sea, te digo ahora que lo reflexiono, eh, realmente es, es así. Sí, creo que el, el prim, eh, uno de los principales pasos yo, es dejar de, de, de querer tener el control o creer efímeramente que tienes el control de todo. Y la otra cuestión importante que le habla mucho Gerardo Smelding y Borja Vila Seca, es aceptar, ¿no? Aceptar que hay cosas que pueden o no salir como tú lo esperas y que mientras tú tengas toda la valentía, todo el esfuerzo y pongas toda tu actitud para hacer las cosas finalmente si no salen como tú esperas si no llega la, la oportunidad que esperaste si fracasaste en algo si rompiste la relación de toda la vida etcétera eh, simplemente queda aceptar que no todas las cosas pueden salir como tú piensas y eso eh, lo asocio a lo que dices tú, o sea al final de cuentas eh, somos seres que nos llenamos de expectativas y cuando nos llevamos de expectativas, eh, pues nos topamos con pared a veces o nos caemos. ¿Por qué? Porque esa satisfacción de expectativas es lo que nos hace sentirnos inciertos cuando, cuando ahora que lo, lo estamos analizando. no Entonces, de alguna manera es aprender a trabajar con esa aceptar que las cosas pueden o no salir como yo quiero y eh, pues aprender de la situación si es que no sale, no sé cómo, cómo lo, lo veas tú Raúl Sí, coincido, te digo que ahorita que lo, lo, lo reflexionaba ayer todavía, cuando mencionamos el tema eh, digamos que no lo había analizado desde esta perspectiva pero en realidad lo que me, te digo, lo que me genera esta ansiedad, nerviosismo es pensar que, o sea como lo, lo dijiste puntualmente ¿no? el tener yo una expectativa y pensar o dar la posibilidad de que no ocurra. Entonces, ahí, pero te, te decía hace rato, cuando realmente experimentas la vida en lo que es, que es de incertidumbre, que no sabes qué va a ocurrir, ¿no? O sea, ahorita terminamos el programa, o en unos minutos incluso, aunque tengamos contemplado un, una línea de este contenido, eh, pues pueden ocurrir ciertas situaciones, alguna noticia, alguna llamada que no no contemplamos. Entonces, eh, como tú lo mencionas, creo que el, el tema está en que queremos, eh, y es, humana, es normal humanamente, queremos mantener el control, ¿no? Porque eso nos da eh, aparente seguridad, ¿no? Mental, mentalmente nos da cierta seguridad, pero pues solamente es, es eso, ¿no? Es esa, eh, eh, queda en esa parte, solamente mental. Realmente lo de afuera es, eh, es incierto. Y es que cuando tú te pones a ver, y yo creo que eso también es una parte interesante de este tema. es Generamos incertidumbre por el hecho de que no hemos aprendido a vivir en el aquí en el ahora. No sé si, si, si esto te resuena, Raúl, pero al final de cuentas, o sea, sí es la vida incierta. O sea, yo estoy platicando contigo ahorita, pero no tengo la garantía de que eh, en cinco minutos más siga yo aquí platicando contigo eh, y no pase algo que o sea, incierto y que no esté valorando este tiempo contigo donde estoy comentando y reflexionando de estos temas entonces creo que si me empiezo a preocupar porque al rato tengo que eh, un entregable y que tengo que revisar bloque y que tengo que preparar la entrega del módulo tal y estoy más preocupado en eso que en estar aquí contigo en el presente, Pues esa incertidumbre pues que, eh, me hace ansioso y me hace eh, no, no estar vivenciando el momento presente. Y creo que si tú aprendes a vivir el momento presente, eh, podrías manejar de un mejor, de una mejor manera, esta incertidumbre. Aunque en las organizaciones es muy común, la actualidad de las organizaciones son este tipo de ambientes, ¿no? Que les llaman hoy en día entre entornos buca o bica, como les. en algunos casos. Pero en este caso, de buca por el eh, acrónimo en inglés, donde viene volatil, volatil, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Si tú me dices que esto en una organización está presente, pues eso quiere decir que la incertidumbre siempre va a estar ahí. No sé qué opina, Raúl. Sí, sí, definitivo, o sea, eh, la vida es incertidumbre en sí, eh, como lo mencionas, en las organizaciones, o sea, individualmente, Digo, si individualmente lo es, ¿por qué no en las organizaciones? Aun cuando haya planes y todo, que eso no le resta importancia, definitivamente son fundamentales, porque nos dan una dirección, nos permiten tener un marco de referencia de actuación, eh, un panorama sobre eh, por dónde decidir, qué es negociable, qué no es negociable. O sea, todos estos elementos, claro que la planificación es fundamental. Sin embargo, eh, difícilmente el plan se lleva a cabo a cabalidad, ¿no? Porque hay situaciones ajenas que, que no controlamos y que precisamente ahí se requiere de esta eh, flexibilidad. Y creo que este, estos términos que mencionas, ¿no? De buca, por ejemplo, pues lo que promueven es precisamente tener eh, cada vez más eh, organizaciones, lo que se les denomina ágiles, ¿no? En este caso que eh, pues tienen un objetivo claro, definitivamente una visión, pero eh, la estrategia, este, la forma de operar, las actividades, esas pueden eh, ser flexibles, no. O sea, es inflexible en cuanto a la visión, pero es flexible en cuanto a la manera de concluir o de alcanzar esta visión. Precisamente como estamos cada vez más conscientes de esta incertidumbre que vivimos, este, porque repito, no, o sea, no es que no existiera antes, no. Claro que siempre ha existido, pero ahora es más evidente, este. Eh, o cada vez es más evidente para cada uno de nosotros, entonces por eso es que eh, se busca agilizar ¿no? esta forma de, eh, pues de, de reaccionar, de tomar decisiones, ¿no? para salir adelante en este sentido. Y es que el mundo es cambiante, al final de cuentas, y hoy más que nunca se vive a un ritmo acelerado, eh, donde el conocimiento se duplica no sé cada cuánto tiempo, cuando antes hace cada 100 años, primero se duplicaba cada 100 años, bueno antes se duplicaba cada eh, 500, 400 años, ¿no? Luego cielo y cada vez va, ahora creo que andamos por los 7 años, ¿no? Que se va duplicando el conocimiento y se va acelerando todo este ritmo, pero también el ritmo de las ciudades, el ritmo de, de la población va, cre sigue creciendo y la realidad es que inclusive el mismo planeta se ha vuelto incierto, ¿no? Y se ha vuelto quebradizo, ansioso, ¿no? Lineal e eh, incomprensible, ¿no? Que es el otro tipo de, eh, acrónimo que dicen que es BANI, ¿no? Y que al final de cuentas nos dan la idea de que es lo que debemos de fortalecer para estar preparados ante esta incertidumbre en la que vivimos. Eh, y lo pongo como ejemplo y no es algo que, pues, como en Turquía, ¿no? Es una zona donde no, no había ese tipo de terremotos, pues no estaban preparados los edificios para ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué puedes hacer si ya se presentó esta situación incierta donde va a generar un estado de emergencia? ¿Qué podrías hacer para poder manejar esta situación? pues como tú lo mencionabas, el, el hecho de practicar la, la presencia, el mindfulness y esto, pues ayuda mucho. Y yo creo que aquí es eh, de alguna manera un tanto contradictorio en el sentido de que por un lado, como tú lo mencionabas, ¿no? Yo lo mencionaba también. De repente siento esa ansiedad ante la incertidumbre porque eh, no me siento seguro de que lo que quiero lograr o quiero que suceda, suceda realmente. Eh, no, pero por ejemplo, lo que sí va a suceder, sí o sí, es la muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, la muerte sí va a suceder. O sea, esa no hay duda, no hay la menor duda. Digo, si bien está desarrollando tecnología para ser más longevos y para vivir con calidad en esta longevidad, y, y luego pues está analizando la forma de trasplantar la conciencia. Por, válgase la palabra trasplantar, ¿no? Este, la conciencia a otro tipo de cuerpo, ¿no? Porque al final el cuerpo puede morir y puede pues, simplemente echarse a perder, pero pues, la conciencia, mover, todo eso, bueno, todavía no, por lo menos no, so, a nuestro alcance terrenal no está, ¿no? A lo mejor hay quien sí si tiene eso, no, no lo sé, no lo sé, pero este, a lo que voy es que, o sea, la muerte es seguro, eso sí es seguro. Entonces. Qué irónico que nos estemos preocupando por lo que a lo mejor verdaderamente no va a ocurrir y en lugar de dimensionar con algo que sí es seguro, ¿no? Es decir, reflejar que la muerte va a estar ahí, ¿por qué no tratar de justamente experimentar de la mejor manera posible la vida? Porque de todas maneras se va a terminar, entonces, eh, eso, eso no va, va, va a cambiar, entonces, eh, pues si ya lo más seguro que está es que voy a dejar de existir de este mundo, pues todo lo demás... De alguna manera, por más duro que pueda parecer, pues, ¿qué me podría importar? Y dijiste ahorita una situación pues, bastante drástica, ¿no? Que es el tema de, de Turquía O sea, imagínate, nosotros somos muy afortunados de estar aquí conversando ¿no? en línea y no, no pasando esa situación, no experimentando estar encerrados o, o, o que se hayan muerto tus familiares o que estén lesionados o tú mismo mutilado. Lo sé, o sea, son muchas cuestiones que nosotros vivimos eh, privilegiados, por lo menos en este momento, de, de tener esta oportunidad y, y, y creo que esas cosas, este, a veces, si lo hacemos conscientemente, el observar, por ejemplo, hasta ese tipo de eventos, pero, repito, con conciencia, no con el morbo en sí, creo que nos puede ayudar también a enfrentar de una mejor manera la, la incertidumbre y si de todas maneras, por decir, me voy a terminar muriendo, a lo mejor, ¿qué tipo de vida realmente voy a gozar? Aún con los riesgos que implica ¿no? justamente asumir esa vida. Y... Vamos a tomar, ¿cuáles son las características de, no sé si la, las puedes ver o rasgos que podamos identificar de personas que no saben manejar la incertidumbre? Y luego vamos con los rasgos de aquellas que sí manejan asertivamente, lo podríamos decir de alguna manera, la incertidumbre. Yo creo que uno de, de los aspectos eh, que yo destaco y que ahorita que lo estamos comentando y platicando, creo que es un rasgo, es... Un, eh, siento que una persona que no tolera la incertidumbre tiene un pensamiento binario. No sé si lo, este, lo identifiques como un rasgo de, de, de ese tipo de personas. ¿Y a qué me refiero con binario? O sea, o es negro o es blanco, ¿no? Pero no hay medias, ¿no? Sí, justo, yo coincido contigo, me parece un muy buen punto, en que es o, o, o, o es el escenario ideal o es el catastrófico, ¿no? Pero no hay matices. Eh, y la vida está llena de matices, justamente. Entonces, eh, hay, analizando nuestras experiencias, muchas veces eh, vivimos cosas que no nos agradaron en su momento, pero que resultó que eh, fueron positivas para nosotros, ¿no? Cuando conectamos ya los puntos, o sea, hacia atrás. Entonces, eh, es un tema ahí bastante, justamente, interesante. Pero sí, creo que uno de los temas es esto, ¿no? como tú dices, el pensamiento binario, ¿no? Este, o, o que es totalmente opuesto, ¿no? Si no me sale de esta manera, pues no hay punto medio. Entonces, como no hay punto medio, pues me, me siento demasiado inseguro de que, no se va lo, de que no se va a lograr, ¿no? Sí. Yo creo que otro aspecto eh, de rasgo, no sé si tú lo veas, son aquellas personas que son rígidas y reactivas. O sea, rígidas a su pensamiento, ¿no? O sea, es difícilmente se, se salen de la caja y obviamente al estar dentro de la caja y, y siempre estar reaccionando, pues eh, eh, la forma de ver las cosas pues, se encierra en una limitación de pensamiento. No sé si opines lo mismo que yo, Rubén. Sí, sí, también coincido en esto que el, el digo, si bien tiene su parte positiva el, el tener estructura ¿no? en, cierta, en ciertas situaciones, pero si alguien que es excesivamente rígido, pues cuando se sale de, de, de ese marco que tenía contemplado, pues muchas veces ya no sabe qué hacer, cómo reaccionar. Todo estaba tan planificado y supuestamente organizado que cuando se sale de ese supuesto control, entonces ya no se sabe cómo reaccionar, ¿no? Y, y, y no es que no se, y es que no es que no tenga las habilidades o los conocimientos, pero precisamente como se invade completamente de estrés, eh, y no, no se me ha ocurrido, pues no tienes ni siquiera um, como que mente para pensar en otras posibilidades para solucionar, ¿no? Sí, al final de cuentas es esa precisamente. Y, y creo que también yo he pasado por esa experiencia. Llega un momento en el que te sientes sin una visión clara hacia dónde ir, ¿no? Entonces, sí, pues, estás rígido, estás, estás sin esa creatividad, ¿no? Que te, te impulsaría a salir de ese momento de incertidumbre. Y, yo, y otra cosa que, con, que dijiste a ti, eh, aquí y que ya lo dijimos es control, falso control que yo digo, falso control, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes diseñar cualquier cosa, pero siempre habrá cosas que no, no están totalmente en tu control, ¿no? Lo único que están en, en tu control son las decisiones que tú tomas de acuerdo a tus valores, tus principios y las acciones que tú vas a hacer en, en consecuencia, pero lo demás eh, no, no necesariamente, y eso lo hemos hablado y platicado muchas veces eh, a lo largo de de este tiempo, y creo que ese paso a seguir es, también ellos, eh, es una persona que tiene rasgos de que a fuerza quiere certeza de las cosas, ¿no? O sea, que queremos estar ciertos de que las cosas van a ocurrir de una manera, no sé si lo pienses así. Sí, sí coincido contigo este, en estos puntos, el... Como decías, ¿no? Yo creo que de lo que tenemos, pues, realmente controles son las decisiones, intenciones, ¿no? Incluso creo que también la, la narrativa que nosotros nos contamos, ¿no? Ante las situaciones que vivimos, creo que también está en nuestro control, este, eh, o puede estar en nuestro control, ¿no? O sea, puede, podemos simplemente dejarnos llevar por lo que nos cuente la la mente o nosotros podemos rediseñar dicha narrativa y entonces eh, pues tomar esto la vida como un desafío como cuestiones que a lo mejor eran conveniente que pasaran para otro propósito mayor ¿no? y, y por otro lado este, lo que mencionabas te digo que creo que este tema me resulta de repente contradictorio en o sea entre los elementos que, que analizamos por ejemplo, como dices, eh, las personas creo que buscan eh, las certezas, ¿no? Definitivamente. Eh, pero en el exterior, entonces se sienten inciertos o nos sentimos inciertos interiormente, inseguros. Cuando en realidad, yo creo que las personas que mejor enfrentan la incertidumbre son aquellas que sienten certeza de sí mismas, de, la, de las habilidades que pueden, que con las que cuentan, o sea, que que siempre van a contar con lo necesario para afrontar cualquier cosa aun cuando no esté en su mapa, ¿no? O en su radar. Entonces, cuando está certeza en sí mismo, entonces hay menos incertidumbre de lo que ocurre afuera. Las personas que quieren certidumbre afuera es porque, este, o cuando sentimos, porque te digo, me incluyo, ¿no? Cuando queremos certidumbre afuera es porque no, que, no sentimos una seguridad y una suficiente confianza de que nosotros podríamos. Por eso es que queremos que todo esté armado, ¿no? Porque, híjole, pero es que si no está armado, ¿yo cómo le voy a hacer? No? Inconscientemente... Esa es la traducción de, de, de lo que estamos este, realmente generando. ¿no? Sí, y, y creo que diste en el punto clave: al final de cuentas, las personas deben de manejar este estado de certeza, porque es un estado eh, estar en certeza, y en certeza es tener esa plena capacidad de asumir mi responsabilidad de responder de, no, de una manera no defensiva, de no sentirme amenazado por la situación, de buscar soluciones en lugar de eh, reaccionar, no usar la persuasión en ocasiones, no que también nos puede ayudar, considerar puntos de vista, agradecer los comentarios de alguien más, considerar el conflicto como algo natural y aceptar eh, eh, construir... Eh, esa seguridad, que le podemos decir seguridad en lo que traigo dentro, no una seguridad afuera, como lo dijiste. O sea, ah, está el micrófono, están las bocinas, está la presentación. No, no, no. A ver, si fallara todo eso, ¿qué traigo para presentarme aquí ante, eh, ante las personas en las que voy a dar una conferencia, por ejemplo? no Entonces, la, la certeza la trabajo en mí para llegar bien plantado, seguro, y si falla todo... Soy capaz de improvisar algo y sacar adelante esa situación. Y creo que eso también exige valentía y entendimiento de que puede fallar todo, pero al final de cuentas, como tú dices, tengo esa capacidad de respirar y eh, ir hacia adelante. Sí, yo creo que justamente ahí está la, la clave para enfrentar la incertidumbre, ¿no? En el poder, o sea, si bien, repito, no tiene que ver con estar presentes, pero sobre todo el, el sentir eh, esa certeza, seguridad de, de que podemos responder adecuadamente ante las situaciones. Y el responder adecuadamente tampoco, o sea, igual aquí no precisamente es como inicialmente contemplábamos que iba a salir, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser en este escenario que planteaste, o sea, a lo mejor yo voy a dar una conferencia... Eh, y, y tal vez falla todos los componentes, eh, o sea, todos los elementos complementarios que iban a, a ayudar a que luciera mi exposición. Y, y tal vez, o sea, incluso mi forma de responder podría ser eh, ofrecer una disculpa, ¿no? O sea, ante una, o sea, tal vez que eh, igual y ya no, o sea, puedo tal vez posponer la, la presentación, o sea, no necesariamente a lo mejor tengo que, ah, la voy a, la voy a hacer. Porque como ya me siento seguro de mí mismo, entonces la hago como sea y a lo mejor termina siendo inconveniente. Pero puedo tener la seguridad de plantarme y tener la vulnerabilidad y disposición de decir, ¿sabes qué? Pasó esto, ¿no? Esto fue un error de tal cuestión y entonces yo propongo tal cosa, ¿no? Entonces ahí hay también seguridad, ¿no? No, no siempre tiene que... O sea, no se trata de el no rendirse no es, no es ser obstinado y que a fuerza las cosas como yo las quería, si tienen que salir porque de hecho muchas veces la vida nos enseña que, que por ahí no es el camino. ¿no? Sí, son señales del universo, ¿no? Y creo que esta parte que, que dices es una cosa tener la certeza y poderte aventar y otra cosa es tener también la comprensión de ser vulnerable a la situación y a partir de esa vulnerabilidad generar empatía, ¿verdad? Para eh, tomar una decisión que pueda adecuarse a esa situación, ¿no? Entonces, creo que una de, uno de los puntos, por ahí estuve leyendo también, uno de los puntos para poder gestionar o manejar este, esta incertidumbre, pues es ocuparse y no preocuparse. No sé si te parezca una buena opción, ¿no? Es que muchas veces escuchamos palabras que dicen es que estoy preocupado por el examen es que estoy preocupado por mis finanzas es que estoy preocupado por esa oportunidad laboral estoy preocupado porque ya están pasando los días y el proyecto está este, en marcha y ya van a llegar las deadlines y ah, bueno está tanta preocupación provoca, provoca inacción desde mi punto de vista no entonces este pues, una de las formas de gestionar esa incertidumbre es ocuparse de la situación, ¿no? sé ¿qué opinas, Raúl? Sí, sí, me acuerdo que mi sobro tenía una frase que decía, ¿no? Eh, o sea, que la he escuchado en otros lados, pero la decía mucho mi sobro, que era el tanto análisis crea parálisis, ¿no? Justamente. Eh, y luego eso, o sea, precisamente, muchas veces tanto análisis, no es que sea malo, repito, todo en su justa medida está bien, pero este tanto análisis, pues, provoca ese, de repente, esa preocupación, porque ya tienes demasiados panoramas contemplados que, pues, no, no accionas. Y, y, y voy a relacionar esto con justamente dentro de algunas charlas que escuchaba sobre cábala y todo este tipo de cuestiones. Justamente, ahí mencionaban que decías del universo. O sea, me acuerdo que alguna vez escuché, ¿no?, que decía que, que tal cual que el universo eh, brindaba mayores posibilidades a aquellas, eh, aquellos individuos que son capaces de digamos que tomar los intelectos divinos y materializarlos aquí en la Tierra. O sea, y entre más, o sea, entre más eh, seas eficiente en ejecutar esas ideas, ¿no? No efectivo, porque a lo mejor puedes fallar, ¿no? Pero al momento, más eficiente, entre más busques aterrizar las ideas que tienes, más te va a dar, digamos, o sea, lo que decía, ¿no? Y además el universo te brinda más oportunidades para seguir, ¿no? y si analizo por ejemplo a mí que me encanta el tema del emprendimiento pues la, o sea los emprendedores que muchas veces son polémicos y lo que tú quieras innovadores y todo pero si algo tienen son personas de acción no o sea no no son de damas ideas y no sé te dice oye o sea por poner un ejemplo que todo mundo que casi todo mundo conoce Elon Musk no oye pues vamos a mandar a la humanidad o, o quiero mandar a la humanidad a, la, a Marte bueno está haciendo está tomando acciones al respecto no o sea podrían decir a alguien esto es imposible pero sí está sí se, sí se percibe o no, por lo menos este, nosotros a nuestro alcance podemos percibir que está llevando a cabo acciones para ese propósito. Y cómo precisamente, eh, pues, lo, o sea, de repente hay, hay entrevistas donde yo he escuchado de él que no tenía recursos, o sea, o sea, tenía recursos sí para sobrevivir, pero, pero realmente tenía muy limitado. Pero cómo cada vez se le fue dando más y más y más, o sea dicen por ahí, ¿no? Que incluso hasta los recursos vienen cuando tú tienes claridad sobre lo que vas a hacer con ellos, ¿no? O sea, y no nada más por tu egoísmo de tenerlo. Y, y, y sí, puede ser polémico, pero por ejemplo también está Richard Branson y inclusive Mark Zuckerberg y cuestiones de ese, eh, cuestiones de ellos. Cuando empieza a ver todos ellos ejemplos de emprendimiento, al final de cuentas, eh, si sí vas viendo cómo, eh, claro, teniendo claro el objetivo y teniendo certeza hacia dónde vas, independientemente de todos los factores de incertidumbre que puedan estar alrededor, eh, eh, se van generando esas ideas y va, siendo un, eh, va creciendo exponencialmente eh, esto, ¿no? Y vivos ejemplos, claro, uno se va con, siempre lo hemos dicho, con la recompensa rápida en ocasiones, ¿no? Y cuando tú hablas de ellos, pues te das cuenta que tienen una historia de... de de años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, disciplina, frustración, manejo de incertidumbre, eh, fracasos, inclusive yo creo que eh, situaciones donde han estado rotos emocionalmente y han tenido la valentía, el coraje de levantarse, ¿no? Entonces, creo que ocuparse es una muy buena, muy buena opción, ¿no? Y otra muy buena opción, no sé qué te parezca esta baúles, si tú eres súper nervioso por ese tipo de cosas, imagínate el peor de los escenarios cuando tienes una idea a lograr. Creo que por ahí escuché que la inteligencia israelí, o leí, no me acuerdo, o si alguien me comentó, eh, hace todo un plan y siempre hay una décima persona que está poniendo obstáculos, o sea, pasa por 10 filtros eso, y la décima persona es esa que... Ya pusieron todos los demás problemas, obstáculos, eh, incertidumbre, todo, y todavía esa le mete más obstáculos, o sea, un montón de cosas. O sea, que no pasa en un plan de la inteligencia israelí si no pasa por la décima persona. Entonces, imaginarte el peor de los escenarios, asociarla con tus recursos, creo que sería una muy buena opción para gestionar también la tolerancia. No sé qué opina, Raúl. Yo creo que sí, porque te permite prepararte ante diferentes cuestiones, que muchas veces justamente los peores escenarios no llegan a ocurrir, ¿no? La mayoría de las veces, pero ya te preparaste. Y otra cosa, ¿no? Justamente, y que lo mencionabas con lo de tus recursos, por ejemplo, yo, soy, yo tiendo a hacer eso, ¿no? O sea, de, de imaginarme el peor escenario, este, en donde para tomar una decisión, ¿no? Si, si el peor escenario ocurriera... Cómo me sentiría, ¿no? Si hubiera tomado la decisión o no la hubiera tomado. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias, ¿no? Ah, pues si es que sí, va, ¿no? Y si no, si no me siento seguro, ya no las tomo. Antes no, no hacía eso. Y lo digo ¿por qué? porque digo dentro de mí, no sé si es algo genético, este, sí, si, o sea, pero yo desde que recuerdo, por lo menos, a lo mejor desde la adolescencia, igual y de niño no me pasaba, pero no recuerdo antes yendo siempre a pensar mucho en la parte catastrófica, ¿no? O sea, digo, sé que es algo natural, pero en mi caso pues, es muy recurrente, muy, muy. Entonces, pues, si de todas maneras lo vivo, y pues mejor lo voy a usar a mi favor, ¿no? O sea, de todas maneras, mejor eso lo utilizo para planificar, para tomar decisiones con conciencia, ¿no? Este, entonces, eso me, a mí me ha ayudado muchas veces a sentirme en paz, ¿no? No quiere decir que... Siempre me salen las cosas, pero por lo menos ya no tengo una confrontación conmigo, porque ya evalué, repito, ¿no? Si en el peor escenario yo terminara perdiendo esta cantidad de dinero, esta reputación, esta situación, esto, bueno, este, ya aún con eso yo ya lo decidí y lo asumí. Pues creo que también es uno de los elementos y me parece una técnica bastante interesante en la planificación de proyectos, ¿no? Tener a alguien con esas cualidades. De ver el pel, así como alguien el que siempre ve lo positivo dentro de la situación, bueno, también el que siempre le ve negrito en el arroz y que puede ser siempre el abogado del diablo, en que aquí puede salir esto mal, y aquí puede salir esto mal, y aquí puede salir. Ah, bueno, y cómo responder ante cada fase del proyecto, creo que eso podría, este o sea, que puede ser muy útil. Y por algo, Israel, pues también, eh, eh, también es uno de los ecosistemas de la VIP, particularmente de innovación más importantes a nivel mundial, ¿no? Es que muchas veces, bueno, ya eh, tocando sobre este tema, muchas veces, si te das cuenta, cuando empiezas a generar tus equipos de trabajo, encuentras dos o tres que siempre se contraponen a tus ideas, ¿no? Y a veces esos son los que más gordos te caen, ¿no? Pero si te pones a ver, yo creo que eso te ayuda y te, que te desafíen a tus ideas, ayuda a que tomes mejores decisiones. Y, y esto lo estoy platicando ahorita de que te dijo, te escuché esto y con todo lo que hemos estado hablando, dices, ah, caray, pues entonces son muy valiosas esas personas que están contraponiendo puntos de vista contigo dentro de tu equipo, ¿no? Porque te abren posibilidades tanto de gestionar esa situación con ellos como de decir, ah, güey, esto yo no lo había visto, ¿no? Esto tampoco lo había visto. Entonces pues, creo que es, que es interesante. Otra es, ya habíamos dicho, yo fue con lo primero que te, que te pregunté ¿cómo identificas que estás siendo incierto, ¿no? Entonces, aprender a identificar las emociones que te genera y de alguna manera aceptarlas porque ahí van a estar. Cada, cada que se te presenta esta historia que te cuentas en tu cabeza, Raúl, pues bien, seguramente vendrá la emoción del miedo, eh, de angustia, ¿no? De nerviosismo. Y lo único que has hecho es, ¿qué hago con esto? Que siempre siento cuando me eh, eh, recurrentemente cuando voy a un proyecto, a alguna situación, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? Pues ya lo manejas cambiando la situación de tu diálogo interno, ¿no? Empiezas a ver qué voy a asumir, a pesar de eso estoy dispuesto, puedo pagar el precio, va, y me lanzo, ¿no? Entonces creo que esto de identificar emociones y aceptarlas, pues es esto, esta modificación de tu modelo mental. No sé qué opines. Sí, sí, sí, el tema de la emoción siempre va a estar presente, ¿no? Entonces... Como tú dices, esa emoción al final te va a provocar, o provoca, eh, o bueno, muchas veces provoca primero viene el pensamiento y derivado del pensamiento, pues se genera esta emoción. Y el lograr entender de dónde vino la emoción, pues te ayuda, como tú dices, a, a, a esta cuestión de analizar, ¿no? Este, si es una creencia, si es un supuesto, qué tan cierto es, qué tanto puede servirme, incluso, ¿no? Este. Porque así, o sea, no, puede ser cierto, pero ¿qué tal, ¿qué tal si no me sirve demasiado esa creencia? En el sentido de que pues, está, así como está esa creencia y esa posibilidad, puede ser también una posibilidad de éxito que me sirve más, ¿no? Por ejemplo, o sea, más que el pensar en la cuestión del fracaso, bueno, las dos son probables, ¿por qué no me voy a la que me genera más seguridad en mí mismo, no? Entonces, este sí, el tema de la emoción es, eh, es muy importante el, el poder reconocerlas este para poder eh, gestionar en este sentido no como eh, te digo aceptarlo y vivirlo porque a veces uno ya o sea creo que algo de lo que eh, creo que pecamos no si valga la expresión no este en estos días es que muchas veces queremos re respuestas rápidas soluciones rápidas o sea me siento ansioso híjole o me tomo algo o, o o incluso hasta aunque no me tome nada voy a hacer un ejercicio de respiración para calmarme no es como tratar de huir ¿No? O sea, muchas veces queremos huir y, y ¿por qué no simplemente sentirlo? O sea, ¿sabes qué? A lo mejor incluso en esta emoción y si entiendo de dónde vino, de qué tipo de pensamiento, creencia, supuesto vino, también puedo darme cuenta que al final pues es esta parte de, del ego, ¿no? Y que me, que me puede estar tratando de proteger. Oye, pues pasó, ¿sabes qué? Pues es que ahorita tengo miedo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Me da miedo invertir en tal cuestión porque... ¿Por qué? Porque cuando la primera vez que tú te animaste a invertir, te estafaron. Entonces, te estoy protegiendo de que no lo hagas porque te pueden estafar otra vez. Y fue muy doloroso porque además no solo fue la estafa, fueron una tras otra tras otra. Entonces, te estoy protegiendo. Si yo logro identificar eso y ahorita es otra situación, puedo decir, ok, en ese momento me estafaron. Pero, ¿qué no hice en ese momento que hoy sí estoy haciendo? no? Y entonces, ¿hay probabilidad de que me estafen? A lo mejor sí, pero es muchísimo menor de cuando me acerqué, ¿sabes? Por ejemplo, que no investigué la empresa que era, que simplemente yo a lo mejor no estaba convencido y, y tomé la decisión, que, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Este, que, que no tenía un fondo de contingencia para soportar, ¿no? Y que hoy, eh, que hoy puedo tenerlo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que dices, eh, al final, aún cuando pasara esto, ahora, ahora, ¿vas a poner todos los huevos en la canasta? No, entonces también, o sea, ¿puedes perder algo? Sí, te puedes estafar, sí. ¿Te quedarías en la quiebra por eso? No, entonces, y entonces vas desglosando de tal manera que te da hasta, es más, te lo estoy platicando y hasta me siento como en calma, ¿no? O sea, como que te sí. vas calmando sin, sin engañarte, porque lo estás lo estás basándote en cosas, eh, digamos, tangibles o intangibles, pero que sí estás haciendo. Sí, eh, al final de cuentas, eh, creo que en esta, en esta parte, en este punto, el aprendizaje lo estás traduciendo en acciones ¿no? y te vas preguntando, a ver, pues sí, me da miedo porque pues ya he tenido evidencia de que he llegado a tomar malas decisiones en eso, pero ahora hago conciencia y lo, y lo genero. ¿no? Creo que otra, otra cuestión, y eso estuvimos muy prácticos en este, en este entorno de pandemia que vivimos de tres, casi tres años, mundo incierto, ahí estaba la incertidumbre presente, hoy estabas vivo, mañana, quién sabe, y te tenías que cuidar, proteger de, de esta situación, entonces eh, se presentaban estas crisis o esta, estos actos compulsivos, ¿no? Entonces yo creo que evitar esta, estos actos compulsivos eh, podría también ayudarte a, gest a gestionar mejor la incertidumbre, ¿no? O sea, hacerlos conscientes, pero también tratar de saber, a ver, no puedo comer compulsivamente, no puedo este, eh, a sentirme sobreangustiado, ¿no? Eh, o ansioso en exceso, ¿no? O sea, sí, ansioso, pero si ya es en exceso, necesito un apoyo, ¿no? Sí, exacto. Sí, sobre todo esta aparte, como tú dices, tratar de eh, precisamente practicar esta conciencia, ¿no? Estar. Lo mencionamos a lo largo del programa, ¿no? Buscar estar presente de, y tratar de darle un entendimiento a lo que está ocurriendo y no solamente hacerlo por hacer. Porque así como lo mencionabas, ¿no? Puede ser la comida, puede ser un, el cigarro, el alcohol, drogas, este, la televisión. O sea, cualquier trabajo, incluso este ejercicio. O sea, cualquier, cualquier actividad que realizada simplemente por compulsión, por tratar de escapar, lo que provoca en algún momento es esta cruda, ¿no? O sea, lo que en el alcohol, pues tal cual lo conocemos. A lo mejor te libera en ese momento, pero terminas, eh, o, sea, dan, o sea, lastimándote en, en, en cuanto pase el efecto, ¿no? O sea, termina siendo perjudicial. Entonces, sí se requiere tener esta, pues esta parte de, de como lo decía hace rato, ¿no? Muchas veces la compulsión tiene que ver con buscar respuestas rápidas. O sea, me siento de esta manera, me siento solo, me siento sin sentido, no sé, me siento... O sea, con, y entonces quiero, voy a buscar a lo mejor en, en dónde agarro sentido, ¿no? Voy a escuchar una charla de alguien, voy a escuchar algo que me motive, voy a ver una película, voy a ver a mis amigos, voy a tomar, lo que sea. Y eso es solamente un escape que puede dormir muy momentáneamente eh, esa sensación, pero después llega incrementada, ¿no? O sea, es, y entonces, entre menos se trate, como tú dices, se va a hacer más y más grande y más grande. Y, y a veces, a lo mejor yo puedo empezar a tratar por mí mismo, pero llegará un momento en donde ya yo solo, no es que no pueda, pero va a ser demasiado complejo con, reconocer cómo, porque como ya lo dejé crecer, o sea, entonces, eh, pues si, no, si no supe abordar el pequeño, pues menos va a saber abordar el grande. Creo que cada uno de nosotros tenemos la habilidad de podernos, digamos, autosanar, pero, pero no precisamente siempre lo sabemos y por eso es que necesitamos el apoyo, ¿no? Entonces, eh, si nos vamos preparando, capacitando y todo eso, sí. Y, y siempre es importante la relación porque pues por algo somos seres sociales, ¿no? Hasta el hecho de simplemente hablar, aunque no, no te digan nada, el soltar... Eh, ya con eso es suficiente. Y, y, y, y tomo este comentario porque en una de mis, de mis bloques que estoy dando ahorita de administración de, de proyectos ágiles, me toca la parte de comunicación y coordinación y, y juntas y todo este tipo de cosas. Y me dice, oye, y inteligencia emocional. Y me preguntó uno de mis alumnos, me dice, oye, ¿a usted qué opina de buscar un terapeuta o de tener un terapeuta, un psicólogo, un coach, una, una persona de planta que, te, que es con la cual estar trabajando uno. Tengo, y le decía yo que no generando dependencia, pues es lo mejor que uno puede tener, o sea, tener otra persona con el cual dia, dialogar todas las situaciones internas que tienes y que de alguna manera a través de un reflejo, a través de un, un insight, a través de algo, Empieces a, a trabajar esas situaciones, entonces creo que buscar estas redes de, de como los trapecistas, ¿no? Estas redes de seguridad eh, te ayudan también a tolerar la incertidumbre, ¿no? Ya sea, pues, tu terapeuta, un coach, un familiar, un amigo, eh, pasión por lo que hacemos, vocación, ¿no? De alguna manera pueden actuar como redes de contención cuando sentamos esta angustia por tanta incertidumbre, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental estas redes de apoyo, como te dije, sin generar dependencia. Este, eh, es esencial, o sea, yo creo que sí es esencial. O sea, te digo, aun cuando uno pueda hacerlo, pues el, el interactuar con otras personas siempre va a ayudar. Y creo que, y justo para ir eh, finalizando, creo que otro de los puntos que nos puede ayudar a, a enfrentar las incertidumbres, en lugar de establecerme los objetivos estratosféricos, eh, o sea, está bien, o sea, puedes tener una visión estratosférica y que parezca irreal incluso, pero hacerla eh, en pasos pequeños, ¿no? De tal manera que podamos ir cumpliendo objetivos cada día que nos acerquen ahí. Entonces, yo creo que también te ayu nos ayuda a generar más confianza en nosotros, porque si nos vamos a solo a la visión estratosférica, pues no le vemos alcance, o sea, realmente no, no, no y no tenemos como estos hitos en, en medio, que al final sí existen, pero a lo mejor no los tenemos identificados. Entonces, sí, obviamente vamos a sentir esa inseguridad. No, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. O sea, pues no veo cómo, ¿no? Pero si yo tengo claridad sobre esos hitos, los voy cumpliendo. Entonces me voy agarrando de seguridad. Ah, ya cumplí este. O no cumplí, bueno, pero puedo corregir. Y está fácil corregir porque es un hito, ¿no? Entonces ahí voy. Y así, por ejemplo, el en el esto de los proyectos ágiles que, que mencionas, ¿no? El ir avanzando y, ah, ¿funcionó o no funcionó? Pues corrijo. Pero en lugar de que sea todo el proyectote, lo corrijo en una parte, ¿no? Y es mucho más sencillo y menos costoso. Sí, es esto de, de generar tus pequeñas metas, pues te da certeza de avance y eso te fortalece en tu, tu seguridad, como dijiste. Y la otra, es retomar lo que tú habías hecho, Raúl, ya para cerrar esta práctica de la relajación y la meditación, que en algún momento la tenemos, en algún momento la dejamos tú y yo y la otra vez la practicamos, Creo que de manera consciente, eh, practicar un poquito de relajación y meditación ayuda. Y la otra es lo que tú dijiste, discutir con tus pensamientos. Y creo que cuando empezaste a discutir con tus pensamientos y los, toma, los tomaste desde otra perspectiva, eh, esta se puede dar una gestión correcta de la incertidumbre. Con eso cerramos. Agradecemos mucho a nuestro público que nos escucha y nos ve. Y les deseamos un excelente fin de semana y que tengan eh, a bien comenzar el lunes con gran iniciativa y que disfruten, disfruten con mucha alegría todo lo que tengan planeado para este sábado y domingo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.